Quiero que prestéis mucha atención porque esto es muy importante. ¿Por qué nos oponemos a que eh, haya un sindicato de trabajadoras del sexo? Bien, he vuelto a esta viñeta. Que haya trabajadoras sexuales, autónomas, libres, eligiendo su espacio de trabajo, que no sea insalubre, ni que le, le tenga ni un euro, ni... Me parece fantástico, el problema es que no puede haber trabajo sexual autónomo sin trabajo sexual por cuenta ajena, porque ningún trabajo puede ser solo autónomo. Es más, estas mujeres que son autónomas, eligen libremente y ejercen y se quedan con su dinero y tal, se pueden dar de alta en la, en, en, como autónomas, eh, se, se pueden dar de alta como autónomas. ¿Cuál es el problema? Que un sindicato lucha contra una patronal y en, el estatuto, en los estatutos de otras ponía que se puede sindicar cualquier trabajadora por cuenta ajena. Bien, trabajadora por cuenta ajena en este país, hablando de prostitución, es estar bajo las órdenes de un proxeneta. Eso quiere decir, y en nuestro código penal el proxenetismo está perseguido, hay que perseguirlo más, pero es delito. Nadie se puede lucrar con la prostitución ajena. ¿Y cuál es este, esta historia que tanto nos mueve? Lo ha comentado antes Isabel, no estamos en contra de que se organicen, de hecho hay muchas organizaciones de prostitutas. Nadie se puede oponer a esto. ¿El problema cuál es? El sindicato. ¿Por qué? Porque todas estas maniobras responden a, a, a muchos movimientos a nivel global. En, en esta primavera, en Barcelona, abrió sede Open Society. No sé si conocéis Open Society. Bueno, George Soros, un filántropo de los que más pasta ponen para legalizar el trabajo sexual, él... Dice que para luchar contra el VIH, tal cual, Pascual, la cosa cual es, que todo ese dinero que el hombre ha puesto, sabiendo o sin saber, habría que ver, eh, se ha utilizado para hacer lobby. Os estoy contando que hay mujeres en prostitución que no quieren que se sepa que están en prostitución. ¿A esas ¿qué les vamos a obligar? ¿Que se den de alta? ¿Que se van a convertir en ilegales por no declarar? ¿Va a ir a Hacienda a tocarle la puerta? Oye, tú, tal. O sea, aquí escuchamos unas voces, unas pocas voces, aunque parezcan muchas. Pero las mujeres en prostitución pe pensamos y, y necesitamos cosas distintas y tal. Nadie, ninguna puta habla por todas. Y que eso quede bien claro, ni yo hablo por todas, ni otras hablan por todas. Aquí no hay verdades absolutas. ¿eh? Y es por eso, por, si tanto nos eh, escandaliza que no se puedan autoorganizar, si, claro, se pueden autoorganizar, de hecho están organizadas. Está de taira, está Prosex, está Pricot, está. Bueno, hay eh, putas de Sevilla, putas indignadas, putas, hay un mogollón. ¿Quién les prohíbe organizarse? Nadie. El problema viene cuando ya hablamos de cosas mayores, que es, por ejemplo, que el proxenetismo se convierta en la patronal. Y no solo eso, sino que tenemos por detrás investigaciones, yo le hice una entrevista a Kasha Heykman, que es una gran feminista y periodista, que ha investigado estos supuestos sindicatos en otros países donde están y realmente no funcionan como sindicatos. Ninguno ha denunciado a un proxeneta que ha hecho no sé qué. Ninguno, o sea, no funcionan como sindicatos, son lobistas y lo único que han conseguido en Holanda es que el barrio rojo no cierre por la noche y que las trabajadoras sexuales se puedan abrir una cuenta bancaria, hola, sí, esto no es un sindicato. Luego está, eh, bueno, este sindicato se llama, eh, si vais a encontrar la entrevista que le hice y ella se explica mucho mejor. Eh, este sindicato eh, fue, eh, bueno, se financió con dinero del gobierno, eh, se llamaba El Hilo Rojo, Red Road, y hoy se llama Proud, es el mismo, ni siquiera cambiar de código de, de dirección fiscal. Eh, luego tenemos en Francia el, el pseudo sindicatos Tras que tampoco funciona como un sindicato, salen, piden derechos, nadie está en contra, estamos en democracia, todo el mundo puede salir, dar su opinión, lo que sea, pero no es un sindicato. Y luego están otros sindicatos que sí están creados por... Eh, auténticos proxenetas que eh, hacen, bueno, maniobras, políticas y todo eso. El peligro de convertirlo y cambiar el código penal es que el día de mañana a nuestras hijas se les ofrezca el trabajo sexual como un trabajo más. Y no estamos para estas cosas, ni mucho menos, porque nuestro trabajo no puede ser chupar pollas. Es que me niego a eso. Otra cosa es sobrevivir así, salir adelante, sí, pero que esto por norma y que el Estado nos cobre, nos cobre impuestos por hacer eso, el mismo Estado se convertiría en un Estado proxeneta, porque ganaría dinero con, eh, con la prostitución ajena. ¿De qué coño estamos hablando? No me cobres impuestos encima. O sea, no me das nada, me dejas en una situación de mierda y encima me cobras impuestos. Pues no, de esto nada. Y, y bueno, no sé si ha quedado muy claro. Gracias.